Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Información, Noxias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Se ha celebrado el Día de la Victoria en Rusia. El presidente Putin. Habló y cargó contra la alianza, aduciendo que la guerra ahora es real contra su país. Hoy la civilización se encuentra nuevamente en un punto de inflexión decisivo. Se ha desatado una verdadera guerra contra nuestra patria. Pero hemos luchado contra el terrorismo internacional. También protegeremos a la gente del Donbass y garantizaremos nuestra propia seguridad para nosotros, para Rusia Presidenta de la Unión Europea Ursula von der Leyen estuvo en Kiev reunida con Zelensky la visita coincide con la celebración del Día de Europa Ucrania es, la... Ucrania es el corazón palpitante de los valores europeos de hoy Ucrania está en la primera línea de la defensa de todo Secretario de la ONU Antonio Guterres no ve posibilidad por ahora de una salida negociada al conflicto Jefe de los Wagner, Jack Benny Prigozhin denuncia que hay traición dentro de las mismas tropas del ejército ruso. ¿Qué es lo que está diciendo? Le tengo detalles directamente de medios eslavos. Be good tras un incidente con un avión polaco Turbolet y un caza Su-35 de Rusia en el Mar Negro, la OTAN ha puesto en alerta a la alianza contra los patrullajes de los aviones rusos. Y Reino Unido se prepara para enviar misiles de largo alcance. Les tengo los detalles al respecto. Esta información y muchísimo más los invito para que se queden en el contexto de las noticias y muchas gracias por su tiempo para nuestro contenido. Estas son las noticias más importantes del momento. Saludo cordial para todos. Bueno, eh, esta información es reciente, eh, la da a conocer el Ministerio de la Defensa de Rusia, en donde da cuenta que con equipos de alta precisión ha alcanzado reservas y depósitos de municiones ucranianos. Según información las fuerzas armadas de Rusia lanzaron la madrugada de este martes un ataque con armas de alta precisión contra emplazamientos temporales de reserva y depósitos de municiones ucranianos, así lo ha informado la cartera de la defensa que han dicho que han alcanzado el objetivo del ataque, el comunicado. El organismo también detalló que los ...que se interrumpieron el movimiento de las reservas, así como la entrega de municiones a las zonas de combate. Ha sorprendido en las últimas horas el discurso que ha entregado el presidente de Rusia, Vladimir, en medio de lo que es la celebración del Día de la Guerra Patriótica o Día de la Victoria. Y esto hace eco en los diferentes medios internacionales. Hoy la civilización se encuentra nuevamente en un punto de inflexión decisivo. Se ha desatado una verdadera guerra... Con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 En pocas palabras, el mandatario de Siberia plantea que ya no es eh, una lucha contra Ucrania, sino contra Occidente. Enfoca el futuro de la situación hacia la OTAN y Occidente en grado de escalamiento. De hecho, Putin habló de la guerra en propiedad como un factor que para él es fundamental para conseguir la paz y la estabilidad. Y consideramos que cualquier... Cualquier ideología de uh, superioridad es peligrosa. Sin embargo, las élites globalistas de Occidente continúan hablando de su excepcionalidad. También aquí dice el mandatario en Moscú que no ve países inamistosos, más si la actitud de los países de Occidente que han mantenido viva la actitud provocativa contra el país ruso. Creo que... Se han olvidado del eh, nazismo y de quién, de quienes uh, eh, sacrificaron sus vidas para eh, liberar los pueblos europeos. Para muchos expertos y analíticos, el discurso de Putin marca un punto en base a lo que está sucediendo alrededor de la guerra en Ucrania y todo apunta a alrededor en torno a que la guerra puede escalar en cualquier momento inevitablemente aunque todo parezca que va corriendo muy lentamente y aquí es lo que muchos no querían escuchar y querían que solo eso se enfrascara entre los dos rusia y ucrania pero rusia ve inexorablemente que esto puede escalar por los apoyos militares los involucramientos indirectos de los países occidentales y por eso ve eh, Putin que Moscú en referencia al discurso que esto podría trasladarse lentamente el conflicto a los países de la zona de euro, por lo menos eso es lo que deja ver entre líneas lo que ha dejado entrever el discurso y lo que hemos podido escuchar también a muchos analistas en las últimas horas, aunque en occidente algunos analistas dicen que esto siempre ha sido la retórica de Putin, eh, bueno por lo pronto eh, otros expertos dicen que Putin dio a entender que los próximos pasos podrían ser ir al foco directo que son los países de la alianza que no han dejado de enviar apoyos militares para el país ucraniano que hace resistencia a Rusia en la batalla. Se destruyen monumentos soviéticos, estatuas de grandes uh, comandantes del pasado y la memoria de los héroes reales se borra. Esto es un y el revanchismo de los que cínicamente Pararon un intento de invadir a Rusia. El líder del Kremlin nunca fue más preciso con lo que dice de la escalada y esto hay que ponerle muchísima atención, diciendo que la guerra ya es de Rusia contra Occidente y señala que es Occidente el directo responsable de lo que está pasando. Confio. Que el bloque militar dice que se está evitando a toda costa, pero que Putin lo ha dejado entrever, que se podría dar en un futuro cercano y la escala podría ser algo que no se puede parar. Y dice en estas declaraciones que lo que se está librando Rusia es una guerra real al invocar la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra. Mundial. Recordemos que en paralelo a esta celebración en Rusia, en Europa están conmemorando la celebración del Día de Europa. Allí en Ucrania estuvo presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero nos llama la atención antes de ir con la nota de la Unión Europea, nos llama la atención esta nota y tiene que ver con lo que dijo el presidente de Alemania, Olaf Scholz, según el mandatario germano, expresó hace poco que reconoce la dogma de Rusia y China al aceptar que el mundo pasa de bipolaridad a la multipolaridad en este siglo XXI y que Olaf Scholz, ojo al dato, ha dicho que aquellos que están pensando que Europa seguirá siendo, bueno, un estatus Indestronable por su liderazgo es algo del pasado pero al mismo tiempo habla de que los que quieren ver caer a Europa o sumisa también están en, bueno prácticamente en el pasado debo dar que lo que está emergiendo entre China y Rusia puede pasar el mundo pasa de la bipolaridad a la multipolaridad en este siglo hay aquellos que están pensando que Europa, Europa seguirá siendo un gran estatus de poder internacional definitivamente están anclados en el pasado y aquellos que quieren ver a Europa caer, también están fantaseando en la misma situación. Win the of the Hace poco hubo revuelo en Kiev porque allí habían denunciado que posiblemente la Federación estaría alistando el lanzamiento de un misil persónico en territorio de Ucrania. Pues efectivamente, según la información de medios ucranianos, esta información fue replicada por muchos medios occidentales. Precisamente el líder ucraniano Zelensky habló recientemente sobre esta situación. Ha dicho que su país enviará un delegado a la reunión del G7 que se va a celebrar en Japón en unos días y ha sugerido que este organismo debe de condenar cualquier acción por parte de la Federación de Usar Armas Hipersónicas en su territorio y realizar una acción contundente contra este tipo de actos es lo que está pidiendo Zelensky al G7. Ahora el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló recientemente a los medios de comunicación asegurando que no ve ninguna posibilidad de alcanzar un alto al fuego integral porque sencillamente ambas partes están convencidas de que pueden ganar. Fueron las declaraciones que ha expresado el Secretario de la ONU al diario El País y ha dicho que la ONU se está centrando en Rusia y Ucrania para tratar de resolver temas concretos. Aquí hablamos de la extensión del Acuerdo del Grano del Mar Negro que vence el próximo 18 de mayo. Bueno, y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen está en Ucrania en su quinto viaje, coincidiendo con la celebración del Día de Europa. Se reunió con Zelensky lo que la funcionaria de la Unión Europea ha calificado como una visita simbólica y ha dicho que esta es una señal de que la Unión Europea está trabajando conjuntamente con Ucrania en muchas áreas. Respecto a la reunión con Zelensky Von der Leyen ha dicho que iba a tratar entregas de municiones, entrega de apoyo financiero y que también iba a garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de agresión y reparar o preparar el terreno para la adhesión de Kiev a la Unión Europea. Es la quinta vez que viaja la funcionaria en medio de las discusiones por el nuevo paquete de sanciones que ha el organismo contra los rusos. Paquete de sanciones, según Von der Leyen, evitará las sanciones que sean ilusiones y también para quienes las escriban. En las últimas horas, muchísima atención, avanzamos con más información. Prigozin habló sobre, eh, bueno, la huida de unas o de una de las unidades que cubrieron los flancos en Artiomox Según esta información que aparece en el diario Avia.pro, dice que el jefe de la compañía militar Wagner Ekbeni Prigocin la falta de municiones asignadas a su equipo era solo del 10% de la cantidad solicitada y su hincapié en que los combatientes del PMC continúan ocupando posiciones en Bakhmut considerando que esto es crítico, de lo contrario las Fuerzas Armadas de Ucrania romperían en Rostov Prigocin acusó a un pequeño grupo de personas de traición y destrucción expresó su confianza en que la contrainteligencia militar determinará los nombres de los individuos ahora la tarea principal es proporcionar municiones a las unidades PMC que se encuentran en los almacenes. Señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania se han intensificado en la dirección de Bakhmut y pueden lanzar una contraofensiva en un futuro. El jefe le preocupa que algunas unidades se retiraron, abandonaron posiciones y se expusieron en el frente. Prigozhin está expresando su descontento con el estado del ejército ruso y el Ministerio de la Defensa, acusándolos de intriga. Según él, si las PMC hubieran recibido todos los recursos, habrían controlado Slovians, Uledar y Kramatorsk durante mucho tiempo. Esto fue lo que dijo Prigozín, según lo que está reseñando ahí a punto. Hoy, una de las unidades del Ministerio de la Defensa huyó por los flancos, abandonando sus posiciones y dejando al descubierto un frente de casi dos kilómetros de ancho. Tenemos intrigas, intrigas todo el tiempo. Tenemos un Ministerio de Intriga en lugar del Ministerio de Defensa. Así que el ejército está corriendo. Si los PMC obtuvieran todo lo que pidieron, habrían estado sentados detrás de lobby. Googlear talks durante mucho tiempo fue las declaraciones que expresó en las últimas horas Prigozín. Hasta el momento no hay comentarios oficiales respecto a la declaración del líder Wagner. Sin embargo, las acusaciones son delicadas, mientras que Prigozhin no aportó ninguna prueba de sus Palabras. En otras noticias, la aviación de la OTAN puesta en alerta en la zona del Mar Negro. La OTAN ha intensificado la preparación de sus fuerzas aéreas en el Mar Negro en relación con un incidente que involucra a la aviación rusa, según información de Reuters. El incidente ocurrió el viernes cuando un avión militar ruso mostró, según Occidente, un comportamiento cerca de la aviación militar o del avión militar polaco Frontex que sobrevolaba el mar Negro cerca de la costura romana. Como resultado del incidente, las fuerzas aéreas de la OTAN en la zona del mar Negro se pusieron en alto máxima, indicando un aumento de las medidas defensivas por parte de la alianza que busca asegurar las fronteras y fortalecer su posición en la región. Una fuente en la OTAN confirmó esta información de que la alianza se toma en serio, los incidentes relacionados con la aviación rusa y esto pone de relieve, la creciente tensión entre Rusia y la OTAN, lo que podría conducir a medidas adicionales de seguridad y de defensa por parte de ambos bandos. En relación con este incidente, la alianza continúa monitoreando acciones y los aviones militares rusos y todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus fuerzas y aliados en la región del Mar Negro es el último comunicado que ha sacado la alianza militar el The Washington Post ha titulado que Gran Bretaña se prepara para enviar misiles de largo alcance a Ucrania y esto pone en alta tensión entre Moscú y Gran Bretaña dice la información que el Ministerio de la Defensa británico, según está informando el diario estadounidense The Washington Post, estaría considerando la posibilidad de suministrar a Ucrania misiles de largo alcance. Se informa que las autoridades británicas recurrieron al Fondo Internacional de Apoyo a Ucrania con una propuesta para brindar apoyo en el suministro de armas de ataque capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros. La iniciativa por parte del gobierno británico indica un deseo de aumentar el alcance de los ataques ucranianos en territorio ruso. Si se aprueba la propuesta, el suministro de misiles de largo alcance podría mejorar significativamente las capacidades de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cabe señalar que el suministro de estos equipos podría provocar una reacción de Rusia, ya que se percibiría como una para su seguridad, por el momento aún no se sabe qué tipo de misiles se estaría considerando para la entrega o los plazos. Se espera más información al respecto. Sin embargo, de acuerdo con las suposiciones, se está hablando de misiles de crucero AGM-84, ARPON y posiblemente misiles de crucero tácticos Chaudon Storm. Es la información que están entregando los editores del diario Avia.pro. Es todo por el momento. Ustedes muy amables y muchas gracias por su audiencia. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones, a dejar su comentario. En nuestra cajita de respuestas y muchísimas gracias a toda la gente de Noticias Internacional del Mundo. Todo por hoy la información aquí y nos escuchamos en el próximo video. Dios los bendiga.